Se logró la libertad política, pero no se logró el proyecto de independencia plena, por cuanto nunca nos hemos unido como ahora pareciera que sí, presidentes, presidentes, presidentas. Ahora sí, ojalá que ahora sí sea el momento de la unión verdadera para la independencia plena. Quiero rendir tributo, pues, con todo mi corazón, martiano y bolivariano, latinoamericano y caribeño, al pueblo cubano, a esa revolución, ejemplo de dignidad. A Cuba se le maltrató, a Cuba se le aisló, y fue Venezuela aquella subordinada al imperio con Rómulo Betancourt la que impuso o permitió imponer la doctrina Betancourt de aislar a Cuba. Llegó la hora, 50 años después. Digo yo, ¡viva Cuba! ¡Viva Fidel! ¡Viva Raúl! Y ¡viva la unión entre nosotros! Muchas gracias, Presidente. Señor Primer Ministro de Jamaica, y enseguida presidente Tavares Vázquez. Much. I, Muchísimas I gracias. Have the honor to Para mí es un honor hacer uso de la palabra en nombre de los miembros de CARICOM, the the Cari caricom, caricom, caricom uh, que no son uh, miembros uh, del grupo de Río. Y deseo asegurarle a los miembros de este grupo que yo voy a transmitir a los miembros del CARICOM que yo represento, la invitación y, la invitación y, y las aspiraciones del Grupo de Río a todos, todos los Estados miembros del CARICOM, de Caricom de que, que se les se extiende, extiende la, oportunidad la oportunidad de tornarse miembros del Grupo de Río de en su pleno derecho individual. individual. También quiero felicitar Presidente al Presidente Calderón por su liderazgo en el grupo and to y quiero expresar nuestro apoyo por, este por la labor del grupo, una labor importantísima porque le, le brinda autoridad mayor autoridad, autoridad a un foro de consulta política. De yo creo que dentro de poco podremos festejar la integración de total del gobierno y del pueblo de Cuba, de Cuba a la comunidad internacional y yo saludo este gran acontecimiento que presenciamos el hoy. Ministerio. La ampliación de su membresía contribuye a acrecentar su representatividad y es parte esencial de este proceso. En este sentido, oficializaron el ingreso y dieron la bienvenida a Cuba, que hoy participa por primera vez en esta reunión cumbre como miembro de pleno derecho. Al mismo tiempo, subrayaron su interés en continuar de pleno derecho del grupo. Al mismo tiempo. Subrayaron su interés en continuar fortaleciendo el diálogo y los vínculos del Grupo de Río con todos los miembros de la Comunidad del Caribe que participa en el grupo representada por Jamaica. Asimismo, reiteraron su aspiración de avanzar de manera decidida hacia una organización que cobije a todos los estados de América Latina y el Caribe. Costa de Zahuipe, Bahía, 16 de diciembre de 2008. Está a su consideración también, están de acuerdo. La damos por aprobada. Damos por concluida la cumbre del Grupo de Río, invitándolos desde luego a la próxima reunión ordinaria de presidentes, que serán ustedes muy bienvenidos todas y todos ustedes en México. Esperamos que para marzo del 2010, pero seguramente antes antes ocurrirá algo muy, muy importante. Y señor presidente Lula, estamos en lo que usted determine, lo que sigue. ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué está pasando? en nuestra querida América Latina. Muchas veces, sin que estudiosos entiendan. Muchas veces, casi que los estudiosos entiendan, a veces como si fuese un huracán, un tornado político, un huracán ideológico, empieza a propiciar cambios no siempre, políticos profundos, con la presa que todos nos gustaría, tal vez en algunas ocasiones no tan rápido como todos querríamos, pero sin duda, con lo que el tiempo entiende, y la evolución y el la tiempo entiende es la evolución política y la conciencia de decía, nuestros pueblos. Y el otro punto es, si... Realmente de colocar ellos al van a, a finalizar el embargo, el bloqueo a Cuba que ya no tiene más explicación, explicación no tiene más no explicación ni explicación económica, política. no tiene explicación política. <risa> No, no, existe razón. no existen más razones para esta situación. Mudanza, y hay otra cosa, un tercer punto, que sería el fin de la violencia en el Medio Oriente. ¿A quién le interesa que existan tantos conflictos? Si, tres si estos tres temas y si estas tres cosas se dieran así, yo creo que el simbolismo de la elección de un negro. Cada vez más Yo creo, Dios y voy a creer cada vez más, que sí, que, Dios existe. Que no siglo XXI, permitirnos que en el siglo XXI, uno, que salvo un el compañero Chávez, que empezó un poco antes, antes en el siglo XX, un sea, poquito antes, o sea, todo América lo que Latina, ha sucedido en Latinoamérica sucedió en ocho años de vida política, ocho, en ocho años se gestó este cambio, este cambio extraordinario en nuestra querida Latinoamérica. Hubo un tiempo en que Chávez estaba solito, solito. ¿Quién, imaginaba, ¿Quién se hubiera imaginado atrás, hace, hace 10 tiempo, años Morales, a nuestro querido Evo Morales, presidente de, de la república? ¿Quién se hubiera imaginado que un... Obispo de la teología de la liberación sería presidente del Paraguay. ¿Quién se hubiera imaginado que el gobierno de Santa Cruz, Cruz de sería que un gobierno de Santa Cruz sería entonces presidente de Argentina y su sucesora? ¿Quién Bachelet se hubiera imaginado a nuestra querida Michelle Bachelet, presidenta de Chile? Y así sucesivamente esto. Este Finaliza con este pequeño gran gesto, gracias a este cambio en el perfil político ideológico de nuestra Latinoamérica, podemos hoy hacer esta pequeña reparación, reparación hacia Cuba, traerlo primero al grupo, río, al grupo de Río, y después llevarlo mucho más lejos, junto a los latinoamericanos y a los caribeños. Yo Creo que este es un momento es pena, dorado, dorado, y lamento que Fidel no esté, Fidel no esté aquí con nosotros, a su lado, Raúl, y al lado de Felipe, pero sin duda, Fidel, quien lo conoce a Fidel, sabe perfectamente bien que él está acompañándonos, y que ustedes dos, dos y que hablan y dicen y exactamente, y traducen el exactamente el la emoción que Fidel querría transmitirnos. Felicidades al pueblo cubano y buena suerte, querido compañero Raúl, porque usted todavía participará de muchos debates.